Eh, Gaby, ¿tú sabías que en el metaverso los avatares también tienen depresión en septiembre por vacacional? Es, es un hecho. O sea... Tienen depresión, pero no tienen piernas, madre mía. Eh, eh, sí, sí, debe ir unida a la cosa, pero vamos, eh, que sí, que allí ahora mismo por Horizon hay un de gente llorando por las esquinas, con gel lag, esto es una mierda, ¿qué tal? Pues no me apetece nada ir al curro, tal, pues esas cosas también pasan. Menos en un sitio menos en un sitio, en el canal de Real o Virtual, en el que estamos encantados de volver. ¿Eh? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Eh? Que no se nos note. Que estamos encantados de venir y, sobre todo, empezar el primer directo de juegos de la novena temporada con lo que son, que son los mejores juegos que vienen ahora en septiembre. Como siempre, Robianos, sabéis que venimos tarde, o sea, venimos siempre una semana para saber qué sale de verdad, porque luego hay veces que nos venimos arriba y no salen lo que tienen que salir. Así que nada... Ya estamos aquí, esperamos que hayáis pasado unas felices vacaciones para aquellos que no estuvisteis el otro día en la hora virtual y si les habéis tenido o no habéis tenido todavía vacaciones, quiere decir que las tendréis pronto, bien por vosotros, mal por los que nos quedamos. Así que como no tenemos vacaciones podemos pasar el tiempo... Allí ah, metidos en el. Es que el metaverso. Metidos en los juegos guión, chorrijuegos guión, lo que quieras. Eh. Con la cabeza metida en los visores. Ah, efectivamente. Con y, la cabeza eso, metida. y eso claro. que sigue siendo verano y sigue haciendo un calor. Que vamos, que yo estoy achorreando. Sí, yo le he puesto al aire. Pero verdad que no, pero han bajado, y han bajado un poco. yo esto en agosto se te caían por aquí. Bueno, no sé, no sé. Venga, empezamos porque hoy hoy tenemos... A ver, la sí, mochila sí, hoy... Has hecho un artículo en, sí. en Rob que decía La mochila La, mochila la, la mochila, mochila la mochila escolar que tiene de todo Menos libros y apuntes Tiene juegos a porrillo Y no están todos los que son y serán Es una selección Pues mira pues Amigue, sí. Vamos a ir dándole caña Porque vamos, si no hay 15 o 20 trailers Pues no hay ninguno Vale, espera, que estoy abriendo, estoy abriendo todo para que no se nos pase absolutamente nada, porque oye, como hay tanta con, cosa... Con, con, con tranquilidad, porque por ejemplo el mismo día 1 ya se estrenaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 6 juegos interesantes, ¿eh? el mismo día 1, o sea, no podían esperar al día 2 ni al día 5, el mismo día 1... Uno... Hubo juegos y bastante interesantes. Pues bien, bien, bien, porque saben que tenemos, que tenemos el poco dinerito que nos ha quedado en las vacaciones, pues ese, esos 5 esos eurillos, esos cuatro eurillos para un jueguecillo. No, claro, no van a ser más si nos pides, o alguno más. Hay ¿eh? quien dice cuatro o cinco, es una cerveza, así al final. Eh, vamos a empezar, vamos a empezar. Venga, Top de septiembre del 2022, empezamos con. Ahí está. Mira qué bonita la música. Eh... Daisy. Sí. Este es un juego que conoceréis porque ha estado mucho tiempo en acceso anticipado en Steam y también pues en SideQuest y en App Lab y que el 1 de septiembre pues, salió de la fase de acceso anticipado en Steam y llegó a la tienda oficial de, de Quest y es pues el típico juego de estrategia divina sí. en el que somos un dios que tenemos que ayudar o no o ser malvados con la población humana. Ahí, oh, hacer que marca. se peleen entre ellos o que prosperen ¿eh? y que y que ah espérate hola es la primera vez que os veo muchas gracias Marc, muchas gracias por pasarte de verdad es un, es un honor recibir gente nueva aunque no os haya escuchado pero bueno pues nada esto es el a mí no, o sea me llama pero no me llama me llama pero no me llama esta es verdad que es, eh, los gráficos están muy bien para lo que son quiero decir para lo que son pero a ver qué jugabilidad tiene el City el Sky City ya me gustó más que el otro ya sabéis pero bueno este va y va a ver cuántas horas le puedes echar sin decir esto no, no. segundo Eolia Eolia eh, e Eolia el le estuve dando la sí sabes qué se me hizo raro con las manitas o con la mitad. Esto no es la hora habitual. Ah, eh, no te voy a hacer la pregunta. El seguimiento, el seguimiento de Estamos manos? preparados para hacer ritmo con las manos cuando las manos todavía están ahí de aquella manera. No, yo creo que no. Bueno, se puede jugar también. Se puede jugar también con los con los mandos. ¿eh? Sí. Pero este pues es una aventura de puzzles, sobre todo musicales, con una excusa ecológica. Es eh, no la segunda parte, pero bueno sí el segundo capítulo. ¿Eh? De, de, pues eso, de una serie de juegos que van a tener una, una excusa eh, pues bueno, ecológica ¿Sí? y que es una lástima que este Olia haya salido solo en MetaQuest 2 Porque el anterior salió, salió también para PC y visualmente era una maravilla en PC y en Quest pues era una cacota Y este pues es un... Pues una música idea. está bien, ¿eh? O sea, ¿la, música? la música es preciosa La música es preciosa la música es preciosa. O sea, está, está muy bien hecha y Está muy bien producida Y, y, tiene... y la del anterior juego, Ionia Era también preciosísima Lo Qué mejor verdad. de este juego era la banda sonora Y los gráficos en la versión de PC Como en este caso lo han sacado solo para Quest 2 Pues me parece que nos vamos a quedar con la música eh... Es un juego para los más peques ¿eh? O sea, no os pongáis a jugar aquí con 40-50 años Porque os va a parecer todo muy fácil Infantil, es un juego más para la gente Bueno ¿Está hecho para las manos? No, se puede sin manos también, pero yo lo he probado con manos y te digo que con manos no mola demasiado. Porque la fricción, la fricción, siempre lo hablamos de la fricción, Cuando vas a hacer algo y no puedes hacerlo, pues te pones nervioso. Y te pone nervioso. Y encima, como es música, pues acabas cantando, me cago en la mar, me cago en. El Cornhall, el tercero que viene, que ya ha venido. Este, este es un poco chorri, chorri, ¿no? O, o no. Yo. Este, si... sinceramente, supongo que en Estados Unidos se jugará a este deporte, entre comillas. Ah. Es de los mismos creadores que hicieron el juego de dardos y ese de, de bolos. Son todos Forever Darts, Forever Bowls, pues ahora, Forever Cornhole, juegos sociales con los avatares de meta. Pues, sinceramente, yo este no, no le quería ni probar. Y eso que este a fin ver. es una jugué a la rana que es parecido en, a este deporte. Entre tú y Gracias. yo, eso de tirar el pañuelo, que yo sepa, por Europa no ha venido mucho ese deporte, o sea, esto es muy americano, el sonarte los mocos y tirarlos, eso sí he venido a España, pero el, el tirar el colchón ese o lo que sea, no parece que nos llame demasiado ¿Un saco de, un saco de arena o de granos en maíz en su... No sé, en los tiempos del lejano Este sería por eso bueno, pues al final da igual tirar eso que tirar un moco que tirar o sea qué mal tira lo que sea esto en la rana la rana es muy español y deberían hacer la rana La rana La rana de juego yo este domingo claro, sí. y hice ahí, ahí ¿Eh? la boca de la rana pues ahí está Mira este este me apasiona este me lo he jugado yo y llevo yo unas cuantas mis o sea unos cuantos intentos porque claro es difícil hacerlo pero está super chulo un juego, Intercosmos, que salió hace unos años como pequeña experiencia, un estudio pequeñito, con la pena que está en... Está, bueno, han metido subtítulos, antes no tenían subtítulos. Tienes al ruso en un lado, al inglés en el otro, diciendo, ven a mí, deserta, deserta. Tienes que llevar la nave hasta mí para darme lo... Bueno, mientras se te rompe todo, por supuesto que... O sea, esta nave es, es como nuestro director de regalo virtual que falla todo por todos lados, sí. aunque vosotros no os deis cuenta me paso, aquí Gaby y yo estamos dándole a todos pues para hay, que... Que hay, que, hay que sobrevivir porque el cosmonauta tiene la misión de arreglar o de evitar los efectos desastrosos del, del cambio del milenio, el efecto 2000, aquel que iba a colapsar la informática mundial sí pues sí manda analizas que te, que te metas en una nave y ya el efecto 2000, para coger el ingeniero y decirle ven para acá, el próximo te vas tú te metes tú en la nave y te vas tú arriba y te digo yo lo que tienes que hacer desde aquí abajo pero ese es el juego, o sea que, me, que mola Este ya está y lo podéis jugar Y mola un puñado Sí, sí. Este es de los que salió el día Transformers. El día uno. Bueno, y esto, esto aquí Habría que hacer una fanfarria con tambores y, sí. y flautas Porque es el primer juego Que llega a la tienda de Playstation VR En los últimos tres o cuatro meses No salía nada desde mayo En todo el verano no había salido ningún juego Y este es Transformers Un juego sobre raíles, de disparos muy prontito vais a tener el análisis En, en real o virtual Y si no lo encontráis en la tienda Es porque ha salido solo en la tienda americana ¿eh? Todavía no ha salido en la tienda europea Que tardará todavía unos días en llegar a nuestra región Si tenéis una cuenta americana, pues lo podéis comprar Y si no, pues tendréis que, que esperar Y quitar el polvo A PlayStation VR Y, y jugar a Transformers ¿eh? Sí señor Pues otro que viene, Transformers Yo pff, no lo sé Bueno, ya me, me espero la review, no voy a decir nada me la Algo que no son mechas Ni que son cosas eh, así con vida Pero que sí que va vale a dar martillazos Como estáis viendo Y es arreglar tanques Arreglar tanques No sé en qué momento de la cabeza A alguien se le ocurrió hacer un juego De arreglar tanques Pero tiene que haber de todo pues, Tan Mechanic Simulator Era un juego plano Y ahora pues han sacado soporte para Uber ¿eh? Y consiste en reparar y construir tanques De la Segunda Guerra Mundial ¿eh? Hay simuladores de talleres de coches, pues este es un simulador de taller de tanques. Tendrá mm, mm, su público. Tendrá su... Bueno, sea como sea, los tanques lo tenéis. No sé, yo esto parece que es como un DLC de, de otro juego, ¿no? Pero bueno, tiene... Para, para PC. Bueno. Este salió el día 1 para, para, para PC, PC, para visores de PC. Inchuga Radio, es uno de los grandes. Este no. es un juego muy esperado, que... Bueno, pues realmente ha triunfado en su versión de, de PC Y eso que salió con muchos problemas de, de rendimiento y con muchos bugs También es verdad que salió en acceso anticipado y luego ya han ido corrigiendo Todavía quedará por, por ahí alguno Y este jueves día 8 sale la versión de Meta Quest 2 Y prometen toda la ju jugabilidad de la versión del PC Y eso sí, pues algunos sacrificios, o muchos en los gráficos Este ya lo jugamos en directo uh -huh. en uno de los últimos programas Antes de irnos de, de vacaciones y la verdad es que sí que respeta esa jugabilidad de, de PC y si os gusta esa atmósfera pues, de, de Stalker, ¿no? de estar ahí en una zona contaminada con anomalías y objetos valiosos, pues yo creo que puede, puede tener éxito también en Quest. ¿Mm? Me alegro, no me... Hay gente que dice que, que a la larga se ha vuelto un poco aburrido, o sea que le gusta, pero que luego es un poco. Son, bonitos, ¿no? misiones, son, son misiones, misiones, ¿eh? en distintos escenarios o en escenarios que van cambiando. Sigue sí que para que disfrutarlo hay que tener muy en cuenta los detalles. Pues coges un diario y lees lo que ha pasado ahí a los habitantes de esa, de esa, de esa casa. Es un juego que crea una atmósfera, pero que tienes que tienes que entrar en ella. Si no, pues a lo mejor para algunos será un shooter repetitivo roguelique Pero para otros, eh, bueno, tiene, tiene algo tiene algo, que engancha, tiene algo que engancha Bueno, pues esperamos que os enganche a vosotros Yo este, bueno, eh, sí, le, le daré un poquito a ver qué tal ese miedillo que vas entrando Otro que llega, Anyone's Diary Otro, otro, otro, otro que Y este, que este la llega al 14, de... el año, está, estamos ya en el día 14, eh, que, que bueno, que estamos, eh, estamos a día 6 O sea, quedan un, un, una semana y pico este llega pero es un estreno un poco con trampas porque realmente es un reestreno este ya salió en su día para Playstation VR y lo que llega ahora es un reestreno con, con mejoras este es un juego español que salió pues, de la incubadora de Playstation Talents y lo que han hecho ahora es volverlo a estrenar o lo van a volver a estrenar el día 14 pues con mejores gráficas y con mejor rendimiento ¿Eh? Qué bien pues tiene pinta de mucho puzzle yo a este no le he jugado todavía pero me mola el me diario mola. de nadie ¿eh? tiene tiene su, tiene su, su argumento okay, sí, sí. tiene su interés y los, el estilo visual artístico también es, es interesante el día 15 un día al día siguiente supuestamente llega uno de los grandes juegos que muchos de vosotros estabais esperando porque ha habido bastante movida con este no eh, además detrás una productora ah, que sabe lo que hace Este, este. Este supuestamente no, este va a llegar el día 15 de septiembre, aunque se produzca aquí el Armagedón o el Apocalipsis. Este es un juego de Resolution Games, se ha podido jugar en la Gamescom, han, han abierto partidas los fines de semana, pretorneos, es decir, el juego está más que terminado. Nosotros en agosto lo jugamos en real o virtual cuatro a la vez, dos robots contra otros dos robots. Es súper divertido y lo mejor de todo es que va a ser gratis, gratis, ¿eh? Luego habrá que pagar si quieres complementos estéticos que no van a afectar a la jugabilidad. Pero lo que es el juego va a ser completamente gratis. Hombre, sí. a, mí, a mí lo del Rocket League con robots, ¿por qué no? Pero también, bueno, no sé. Bien, Bien. Es, es verdad que estos juegos hay que jugarlo con más gente. No solo con NPCs ni tal, ¿no? O sea, la experiencia de jugarlo con, con amigos, en mi caso con Robianos, fue divertidísima. De pues, esto que te pones un poco forzado en agosto con 40 grados, casi por obligación, porque tienes que hacer un análisis, unas primeras impresiones, y acabas, bueno, y acabas dejando de jugar, pero porque el sudor nos chorreaba. Muy, muy, muy divertido. O sea, de esos juegos frenéticos, bien, competitivos, qué bien. Bueno, pues ya, ya hay vicio, dice. Pues muy bien. <risa> más movidas after the fall dicen que llegará la nueva temporada no al modo modo competitivo más mapas armas modo de juego de manera gratuita tal bueno, pues, eh, bien after bueno, the fall sigue vosotros seguís con after the fall o hubo un parón ahí de decir ay pues ay, a ver lo que dicen por aquí en, en los comentarios porque sí que han tardado mucho muchísimo desde que salió en diciembre del año pasado en añadir más contenido. Una primera temporada que llegó tarde y esta segunda temporada, que es gratuita, eh, no son temporadas eh, de pago, creo que han tardado un poquito más de la cuenta en, en sacarla y, y se ha perdido ahí un poco el, el ritmo. ¿eh? Sí, pero, pero bueno, no. oye, vuelve pues, el curso escolar, pues volvemos a acabar con con snow breeders y a visitar nuevos escenarios. Uh -huh. Hablando de cosas muertas y de gente que se arrastra por los suelos, el Paradox of Hope que es el siguiente que viene. Eh, bueno, era lo más parecido a a, a ver si va sí, el, a, a, a, a Metro 2033. Eh, a Metro, a ese Metro que decían siempre. No, están haciendo Metro, está hombre, como hagan Metro a este le, le funden. Claro, este lleva ahí el pobre hombre, no, porque este era One main project. Eh, sí, claro. sí intentando este hacer cosas y te saca Meta o quien sea el original y tú dices hasta luego <risa> cierras, cierre y a, a tu casa pero bueno este, este nos gustó mucho la demo que pudimos eh, probar en un festival de, de Steam, nos gustó mucho entre comillas porque realmente no podías hacer nada, era simplemente como el eh, no parecía ningún enemigo pero te dejaba con las ganas porque era clavadito, clavadito a, a, a la saga Metro, pero clavadito visualmente, súper conseguido. Y llega el día 15 a visores de PC en acceso anticipado, con solo 40 minutos de la campaña, de la historia principal y un modo sin fin, ¿eh? que sí que podrás jugar unas 8 horas con niveles generados por, por procedimientos y mogollón de mutantes y hordas y esas cosas. Pero lo que es la historia, historia, de esta solo vamos a tener 40 minutos, un anticipo. One Man Project, el chico puede hacer lo que puede Poco a poco va sacando Va sacando el juego Pues mira, Baba nos dice que con el contrato, sell Alice con sus mods Ya casi no necesito ningún FPS Hombre, a ver, si yo estas cosas son A ver, ¿quién? porque de daros cuenta Que la, que la técnica va evolucionando ¿Vale? Como va evolucionando Cada vez los juegos deberían ser mejores ¿no? Entonces, bueno, van, van bien Ojalá Y si no, ojalá nos equivoquemos bueno. Ancient Dungeon. Este no lo pilló O sea, lo jugó además Lo jugó Paisé, ¿no? En su momento me acuerdo que nos reímos Mucho Sí, este lo jugó Paisé, sí, también Paisé ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues esta estética Voxel, el típico juego clásico De, de mazmorras ¿eh? que, que ya, ya, ya Estaba en, en App Lab Y ahora pues va a pasar A la tienda oficial de Quest Y además pues su versión de, de PC Sale de acceso anticipado Sí Sí, mola, pen, mola, quiero decir. Pensé que yo mola. Recuerdo que le encantó. A pesar ¿Sí? yo recuerdo que le encantó. Pero, ¿sabes lo que pasa? Eh, bueno. Que yo llevo, no sé por qué, pero desde que llevo el Nido del Verano, estoy jugando a Minecraft VR No sé por qué, me ha dado otra vez. Me bajé un mapa que quería ah. probar, luego me fui a la tierra de los estos del señor de. No, el señor dos, sí, el señor dos anillos, y luego Minas Tirin y tal, y, este, este, y, y ya me he enganchado, y entonces ahora estoy jugando a mi bola y claro esto pues eh, está mejor hecho pero claro es mucho seguramente sea muy limitado no no puedes salir fuera no puedes construir no puedes te... no tienes entonces guay para quien nos guste o sea que uno más que llega después claro cómo vas a competir contra estas cosas esto es un esto es un monstruo no esto esto es un contenedor de, de buen juego que esto cae y, y sepulta a todos el problema de esto que ya lo hemos estado hablando y lo hablaremos el jueves es que que no es nativo y a lo mejor le exigimos un pelín más, creo. Yo, eh, tú, Oscar lo has podido jugar, Ramón también, yo también. Mañana se publicará pues, un artículo de primeras impresiones en la web, en real o virtual, y la conclusión es esa, que como nos enfrentemos a este mod de Half-Life eh, VR 2, pensando en que nos vamos a encontrar un Half-Life Alice y le exijamos todas esas mecánicas... Y físicas perfectas, diríamos, oh, vaya, no es para tanto. Ahora, la sensación de estar, de ser Gordon Freeman, las ganas que te dan de, de, de, de visitar Ciudad 17, de acabar con, con, con, con los invasores, con, con los soldados combine ah, es brutal. O sea, es brutal, es brutal. Es de esto de lo voy a poner media horita para probarlo y al final, enganchado, ya llevo cinco te, te joder, horas. Sí, verdad, a mí me pasa igual. Claro, lo que pasa vale es que también te digo Que es esas cosas de, voy a coger algo boom, Y te explota en la cara, y te mueres Piii, ah, y, y cosas medio raras que pasan Pero claro, por encima de todos esos fallos técnicos sí. Inevitables Están que es un juegazo Entonces claro, tiras, porque la historia es buena Porque estás en ese mundo, lo que has dicho tú El friquismo, el fetichismo es, es es lo, que sea. lo primero, Half-Life 2 es un juegazo Es uno de los mejores juegos de la historia Es un juego revolucionario en su día Y que mantiene el tipo perfectamente en 2022 simplemente poder jugar a VR con pues algunas deficiencias porque no deja de ser un mod no oficial aunque al final haya sido apoyado por por Valve eh, es que es decir, hay que sacarle peros porque somos críticos pero sinceramente mmm, que es gratis que es jugar a Half Life 2 en VR eh, que, es eh, sí no. que ya se jodían. Sí, pero no, sí, pero no, Rogis, no nos vengamos arriba, cuidado, por favor, cuidado, que los que lleváis aquí tanto tiempo con nosotros y todos juntos, eh, exigimos cosas que no, o sea, ir, ir con esto con un poco de, de, de, de, de, voy a jugar a un juego retro y vamos a ver qué tal. Vale, y sobre todo, estaba. sale el 15 de septiembre y todavía digamos que no está pulido al 100%. Eso es decir, es. nos vamos a encontrar los gráficos y las texturas del juego de 2004. Y tienen intención de mejorarlo, de añadir las texturas del motor Source 2 Es decir, lo sacan ya, porque con este proyecto llevan tantos años, tanta gente diferente que había que sacarlo ya, pero todavía tiene mucho, eh, muchas posibilidades de mejora. Pero bueno, sinceramente... o sea. Os vais a poner con él y no vais a parar las 12 o 15 horas que dura la campaña hasta acabar. Eso es, eso es, doy fe de ello, doy fe de ello. Después de jugar a este, os podéis poner el visor y jugar al God of Hellas, otro de Soy Redios. Dios, yo no sé qué les ha dado ahora, pero sí. vamos, eres sí, dios... Sí, sí, yo le lo he traído un poco por, por, porque, bueno, visualmente, por compararlo con el de Ising que hemos visto antes, este pues parece pues algo más trabajado, pero también es un proyecto de un estudio pequeñito de una dos, o dos personas. Pero la verdad es que no tiene mala pinta, ¿eh? No tiene, visualmente no tiene mala pinta. Es Para colorido, la... divertido. ¿eh? Mm, gracioso. A ver qué tal Entonces, el humor, A ver el qué tal el... El me entró por el por el ojillo y dije pues mira lo voy a traer este no lo hemos probado no sabemos si es bueno malo regular si entraría en el top pero no sé me ha dado buenas vibraciones bien bien pues eh, lo jugaremos requisition más zombies más muertos más cosas asquerosas ahí eh, esto se ha retrasado infinidad de veces no sabemos bueno siempre hay algo no pero no sabían no habían decidido y ya veis ahí Arcadia presenta en algún sitio de nevermont pues ahí está pues un típico juego de zombies con la eh, característica de que eh, está muy centrado en que nos podemos o tenemos que construirnos armas con casi cualquier objeto que, que tengamos en el escenario. ¿Eh? Sí. De este se han, probido, han podido probar un par de, de demos, ha habido betas abiertas, cerradas, intermedias Es decir, este juego viene ya muy muy trabajado Pero aún así el día 22 de septiembre, que es cuando sale en PCVR en Steam Sale todavía en acceso anticipado, ¿eh? Todavía en acceso anticipado mm, Vale, yo creo que no le voy a jugar, creo Aunque a lo mejor le juego solo por las pero físicas Ramón, Porque anda a la paliza Ramón, en Reddit Uff, mogollón Con las físicas y con el coge un balón Y le pegas un chicle y le pegas un lápiz Y ya tienes un bazooka Bueno, pues a lo mejor solo por ese momento eh, Buenas, Valkis, muy buenas El caso Que más zombies Por pues si no estábamos ya llenos zombie, zombie, zombie. Y ahora de zombies Damos un, un giro De 180 y volvemos para atrás, pues vamos a estudiar. Librarium. Fíjate que esta aplicación, no, te lo juro, desde hace 4 o 5 años no voy a decir esas cosas de yo esto lo tenía pensado, no, pero siempre decía, joe, lo que me haría un sitio donde a mí que me gustan los PDFs y si a vosotros os gusta leer y hacer cosas de estas, abrirte un libro... Eh, en ese libro se hace referencia a algo poder abrirte a tu lado otra cosa poder abrirte la Wikipedia donde otro enlace y tener cuatro cosas abiertas a la vez eso es lo que a mí me gustaría por lo que estoy viendo y leyendo de Librarium es un poco cocinado ¿no? Es, vamos a tener un libro interactivo que te va a enseñar cosas que eso es lo que menos me gusta porque, porque ya hay alguien que tiene que programarlo ¿no? a mí me gustaba más el dame un sitio bonito, una biblioteca bonita y pongo unos libros. Pero bueno, esto... Es bueno, va estudio. a ser una, una plataforma que va a ofrecer pues eso, libros virtuales con una gran variedad de temas de estudios. También habrá contenidos premium de, de pago. Eh, se podrán incorporar fichas desde una aplicación para móviles pues para que esta biblioteca crezca con la comunidad. Es un proyecto que a priori pinta interesante. Yo no sé muy bien esto de estudiar apuntes con un visor en la cabeza como... ...cómo puede funcionar, sí que es verdad que dicen que la realidad Pasado. virtual ayuda a que los conocimientos se, se te impregnen con mayor facilidad, ¿no? Porque estás haciendo algo, no solo, no, no eres un sujeto pasivo, sino que, que hay una parte de, de interactividad. Como idea, desde luego, sobre el papel, o sobre la pantalla, es, es buena y además, pues bueno, tiene cierta certificación porque nos puede preparar para, para exámenes Kaplan... Contest, o sea que, que es un proyecto serio, ¿eh? O sea, no... Sí, sí, sí, no, no, no ojo, que, que me parece muy buena idea. Lo único que digo es verdad que tiene que haber alguien programando esas cosas y eso es muy difícil, es muy costoso y seguramente te cobren por cada paquete que tengas que hacer. Eh, a ya te digo que me gustaría que la posibilidad a abrir más libros, eh, a tener 5 o 6 pantallas, 5 o 6 libros electrónicos, eso incluso ya pintar o. Pero bueno, nos estamos viniendo arriba. A esta sí que le vamos a echar, yo por lo menos le voy a echar un ojo. Después, Discronia, Kronos, la buena gente que ya sabemos de qué van, japoneses, les encantan las novelas gráficas, eh, animadas. Pues aquí lo tenemos: la nueva novela. Discronia, Kronos, Alternate que Nos lleva a una ciudad en el mar. Son que le las ballenas, ¿eh? los japoneses. Eres, sí, la ballena no, no, es las flotando. Ballenas, luego la... se las zampan los desgraciados, la... ¿Sí? luego las, las cogen y, y las lonchean. Para... Pero bueno, les gusta mucho. Sí, es... Las ballenas y la XR parece que van unidas. ¿eh? Parece que siempre tiene que una ballena flotando. Y este es el primer capítulo. Este se va a estrenar este, este juego en tres episodios y es mucho más juego que los anteriores y que se puede jugar de manera independiente este digamos que te va a tener muchas más interacciones va a ser menos novela visual y más juego-juego Mola. y la gente que lo ha podido probar dice que solo por la introducción solo por la introducción en realidad virtual merece la pena ya que te deja sabe. con la boca abierta bueno. y de momento sale para, para Quest 2, los anteriores salieron también para PC pero este sale solo para Quest 2 para todos aquellos que os gusten carrera, en carreras, la velocidad y todo esto, eh, el, este es el Flash Out 3, mmm, mucha velocidad, como ponías tú, poca gravedad, es eh, verdad. A ver qué tal los controles, porque cuando vas a mucha velocidad, los controles como no sean bonitos, bien hechos y tal, eh, eh, pues a ver este ¿no? lo, lo, lo probé un poquito Lo probé un poquito en, en el último Festival de, de Steam Que sí que se pudo probar en Uber, en el anterior no Y bueno, pues es un, un wipeout ¿eh? No lo probé mucho Como para poder opinar Lo que sí que os quiero decir es que ahora mismo tenéis Gratis en Steam el primer flashout Remasterizado que Con motivo de su aniversario Pues está gratis, no tiene soporte VR ¿eh? Es en plano, pero oye, pues si queréis un flashout uno gratis, antes de enfrentaros al Flash Out 3 en VR pues lo tenéis gratis en Steam Hombre, este siendo así en tercera persona a lo mejor no marea la gente que estáis ahí un poco diciendo, Joder, es que a lo mejor he hecho hasta ligadillo a lo mejor no no lo sé, yo creo que no, porque mantienes la vista fija ahí el, el tema de estos juegos es que es un caos tan absoluto o sea, una vez que te acercas al muñequito ¿no? Cuando metes la cámara ahí dentro, es tal caos que yo no me entero no, no, eh, de, de la mitad y bars, lo único que haces es rebotar de pared en pared hasta que se acabe eso. Pa, pa porque claro, no, no sabes, ¿ves? o sea, esto es un jaleo. Eh, si tiras la cámara un poco hacia arriba, to, ¿no? Tomas conciencia más de lo que está ocurriendo, pero claro, menos velocidad tienes. Cuanto. ¿Cómo es eso? Cuanto menos FOP, más velocidad. Cuanto más FOP, menos velocidad. Entonces. Bueno. Bien. Yo a este le voy a jugar porque a mí me gustan estas cosas. Y el, y el Wake Pout era un juego. Así que... Y ya está, ¿no? Porque este, esto, es lo último que, esto es lo último que teníamos. Eh, Tenemos un par de cosas, o yo por lo menos tres cosas, tres cosas, tres cosas. Uno, Venga. habías puesto tú en el artículo, ¿qué pasa con uh -huh. Assassin's Creed? Que a lo mejor este mes vemos algo más que el churro este de la versión Android de, de esto, que era... Igual que sientas en Minecraft o en... Pues este este sábado hay un evento de Ubisoft y parte de ese evento va a estar dedicado a Assassin's Creed. No han hablado en ningún momento de que se vaya a mostrar eh, pues el juego que anunciaron en VR. Sí que han dicho que hablarán del nuevo Assassin's Creed Plano. ¿eh? Assassin's Creed Espejismo, Mirage pero, oye, vamos a albergar la pequeña esperanza de que haya por ahí un huequito, un minutito para que dé señales de vida a este Assassin's Creed en VR del que no sabemos nada pues desde otoño de 2020 una foto que no la he querido poner o sea, la he borrado del disco duro la foto, la misma foto siempre pero aquí por lo menos un vídeo esto llegará o no llegará otro que, ya que estamos ya en estos minutos de la basura ya para, para despedirnos eh, hay una cosa que ha salido estos días que me ha gustado y es que sale el Firewall Ultra. ¿No? Esto es noticia de hoy mismo. Noticia, de claro, noticia de juegos, ya sabéis, que como estamos atados a la, a la actualidad aquí en Real o Virtual, da igual que este juego, que este programa sea lo que sea, pero que se ha anunciado que el Firewall Ultra va a llegar a la PlayStation a la Play PSVR 2. ¿No? A la PlayStation VR 2, PlayStation 5. Con lo cual. Este para mí fue de los mejores juegos que tuvo eh, la PSVR creo para mí y, y cuando lo probé me flipó ahí en, un, en una Gamescom y creo que puede ser un han dado poquitos detalles aparte del tráiler pero cosas como que van a aprovechar el seguimiento visual para que con el movimiento podamos cambiar de arma eh, han dado cuatro detallitos que van a aprovechar todas las características de, de nuevo visor de de Sony, de PlayStation VR2 y la verdad es que con el buen trabajo que hicieron en Firewall Zero Hour, que han estado cuatro años añadiéndole contenido, de pago, sí, pero añadiéndole contenido durante cuatro años pues un Firewall para PlayStation VR2 pues es no una noticia inesperada, pero es una muy buena noticia. Pues sí, porque además, dale. O sea, gente que sabe hacer videojuegos, dale más gráficos, dale más potencia, dale más mmm, jugo, ¿no? Y al final te van a hacer el mismo juego, pero mejor y mejor y mejor. Claro, esto se lo das a alguien que es un inútil, pues no. Pues, eh, pues no. Así que genial. Y ya lo último, que esta nos hemos enterado hace escasamente 10 minutos. Welcome to Metaconet Se ve ahí un poco raro, pero vamos, el, el 11 de octubre del 2022, quiere decir de aquí a 35 días, más o menos. Sí, mira, ahí abajo. 35 días, 0 horas, 58 minutos, 58 segundos. Volvemos a tener una. Eh, hemos quedado con Zuckerberg, ahí en, un, en una cafetería, que nos va a contar un montón de cosas. Entre ellas Cambria. No sé para quién, pero entre las Cambria Y un montón también de cosas Y a lo mejor algún juego A lo mejor enseña la patita el Gantefauto ¿O no? ¿O no? ¿Quién sabe? Yo de esta Conect me espero Cambria, Cambria, Cambria O Quest Pro, Quest Pro, Quest Pro Visor, visor, visor Y de juegos, pues albergo pocas, pocas esperanzas Pero quizá, pues haya ahí, no sé Nos den la sorpresa bueno, pues vamos a ponernos aquí en el, en el centro eh, Por cierto, muchísimas gracias a todos los que sabéis habéis eh, A los que habéis suscrito, suscribido, como se diga eso A los que dais la campana ya, un abrazo mil eh, Como hacemos pocos directos, pues tampoco va a estar la campana todo el rato sonando Pero bueno, somos 13.100 Yo no sé si ese número, porque ese número sube, baja, tal Yo creo que hay alguno que se arrepiente Dice, y con estos de la barba no quiero nada O sí En eh, cualquier caso Muchas gracias por estar ahí, eh, Robiano. Nos vemos el jueves con Half Life. Estaremos Ramón, Chu y yo. Eh, Ramón, vamos a ver, voy a poner un cronómetro a ver cuándo se empieza a marear. Ese va a ser el plan del jueves. Y mientras, matamos a todo bicho viviente, nunca mejor dicho, y saltamos y nos caemos y explotamos y todas esas cosas. Si gustáis, el jueves estáis bienvenidos. Y ya el domingo, pues más hora virtual, si esto es un, el loop, el bucle temporal. Hemos empezado ya el curso escolar y esto es uno un para martes, sí, sí. jueves y domingos. Aquí, el rosario, el ángelus y la misa Efectivamente, efectivamente Y ya está, que muchísimas gracias Por pasaros por aquí Y uh, no sé Iba, iba, quería, jo, no lo tengo Pero bueno, da lo mismo Que muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos el jueves Un ah, abrazo a todos hola. Virtual, y poneros las gafas Y jugar, y decir que la VR mola Eso, vale Venga, hasta luego